Uno de los personajes sin duda eh, más eh, conocidos, tal vez en algún momento controvertidos y a veces también mal eh, interpretados en, eh, a lo largo de la historia, es el, el médico eh, teólogo eh, Arnaud de Vilanova. Arnaud de Vilanova es un personaje eh, eh, que fue en su época eh, muy reconocido, en, en el siglo XIII y principios del siglo eh, XIV, por eh, su docencia eh, universitaria por su magnífica obra eh, de carácter médico y teológico y por ser eh, médico eh, de personajes de gran relevancia como fueron eh, papas y reyes. Arnau eh, desarrolló una obra eh, teológica muy importante, pero que fue eh, rechazada de plano por las autoridades eh, religiosas, eclesiásticas. Aunque hubo un sector importante también que acogió esta, eh, su tradición espiritualista y renovadora eh, de una forma muy evidente aunque cuando eh, murió eh, su obra fue eh, rechazada y, y condenada. En cualquier caso, por lo que sí se le ha reconocido, ha sido por una obra médica eh, de carácter médico ingente. Y, bueno, tal vez también deberíamos decir que eh, su proximidad a las élites eh, acabó por convertirle también en un reconocido eh, diplomático y, eh, por tanto, fue enviado a diversas misiones a lo largo eh, de su vida. Realmente, eh, sobre Arnau ha pesado también, a lo largo de la historia, la losa de las atribuciones de numerosas obras eh, espúreas y una interpretación eh, bastante sesgada, bastante errónea eh, de, su de su figura, a la que, por ejemplo, se ha asociado con el estudio de la astrología o de la alquimia, y haber sido, se le ha también eh, bueno, atribuido el, el ser el introductor de la destilación y, bueno, y toda una serie de elementos que la, eh, los estudios históricos se han encargado de limpiar y de dejarnos con bastante claridad eh, la figura histórica de Arnau de Vilanova. Arnau nació en torno a 1240 y el, el primer problema que tenemos en, en, en su biografía es el lugar de su nacimiento. En, en realidad, tanto la Corona de Aragón como el, el Languedoc la, o la Provenza se han eh, querido atribuir el nacimiento de Arnau. Pero, eh, sin duda, eh, él perteneció a alguno de los reinos de la Corona de Aragón. De hecho, se le cataloga sistemáticamente en los documentos eh, como catalán. Él recibió eh, los orden, las órdenes menores, eh, era un clérigo en, en Valencia, fue allí, seguramente, cuando eh, aprendió eh, la lengua árabe de los árabes que todavía quedaban a raíz de la conquista de, de Jaime I. En 1260 inicia sus estudios de medicina y también de teología, temporalmente estudió seis meses teología en el convento de dominicos de Montpellier. Montpellier era eh, la ciudad que tenía la facultad de medicina más importante, la escuela de medicina más importante del occidente europeo. Fue allí donde se casó con Agnès Blasi y tuvo una hija, eh, María. En 1276, el año de la muerte de, de, de Jaime I, eh, vuelve a Valencia y está eh, durante un periodo residiendo y esto evidencia, este periodo, que tenía unas raíces muy firmes, estaba muy arraigado a Valencia, donde tenía numerosas eh, propiedades. En 1281, su carrera eh, profesional Experimenta un, un ascenso al eh, convertirse en médico del de rey Pedro II de la corona de Aragón. Seguramente eh, por la influencia que el, ar el arzobispo de eh, Valencia, Jaspers de Botonac, al que él dedicó una epístola contra la nigromancia, seguramente parece que pudo tener eh, bastante influencia en su llegada a la corte. Posteriormente pasó entre los años 1281 y 85 a Barcelona, a residir en Barcelona. Allí sabemos que desarrolló eh, las primeras traducciones eh, del árabe, en concreto trabajos de Avicena y de Abusalt, y sabemos también que allí aprendió hebreo con eh, un clérigo conocido, con Ramón Martí. A la muerte eh, del de rey, eh, se convierte, al que había atendido en su lecho de muerte, ¿no? eh, se convierte en médico del siguiente monarca, Alfonso II. Volverá posteriormente, entre los años 1285 y 90, a residir en Valencia. Es a partir aproximadamente de 1290 que se convierte en profesor de la Facultad de Medicina de Montpellier. Allí eh, se dedicó a introducir una, una medicina, un, aquello que se llamó un eh, galenismo renovado, la introducción de todo un corpus de textos sobre galeno que habían sido traducidos a partir de las obras eh, eh, escritas en árabe, eh, y que se pasaron a formar parte de ese nuevo currículum eh, que, que en 1309 eh, ya es, eh, está en vigor eh, gracias al Papa eh, Clemente eh, V, que fue el, el gran, uno de los grandes protectores de Arnau. Eh, Arnau creía en una medicina eh, que era una técnica, pero que iba más allá de, de, las opera, de la operación manual porque se fundamentaba sobre las ciencias eh, medievales y fundamentalmente sobre la filosofía natural aristotélica. pero encontró la manera de separarla eh, concretamente de estas otras, como digo, eh, disciplinas. En 1300, entre 1305 y 1311 Arnau viaja constantemente como enviado diplomático. Lo encontramos en ciudades como Barcelona, Aviñón, Sicilia, Nápoles, eh, incluso se traslada a Almería. En este periodo también continúa tratando eh, médicamente a Reyes, al Papa Clemente V, como hemos dicho, Carlos de Nápoles, y continúa eh, su producción eh, de carácter eh, médico. Muere en 1311 durante un viaje cerca de eh, Génova.